Bienvenidos a Marihuana Televisión News, seguimos en cuarentena, pero seguimos Mientras el COVID-19 para medio mundo, la primavera sale paso iniciando la temporada de la siembra del cannabis En este programa conoceremos cuál es la situación en España y cómo no, estaremos atentos al 420day. de hoy En Top Cultivo os daremos algunos de los consejos para el crecimiento de vuestras plantas Y en tiempos de crisis, aprende a hacer tus propios abonos con Ecomaría, nuestra sección más ecológica Empezamos En España el precio del cannabis se dispara, el cierre de asociaciones, grow shops, eventos, así como de cualquier establecimiento no declarado bien de primera necesidad, como el alcohol y el tabaco, dificulta el abastecimiento y los usuarios ven cómo bajan sus reservas y los precios en el mercado negro llegan hasta triplicarse, por no hablar de la disminución en la calidad o la seguridad. Organizaciones reclaman, si no suspender las sanciones por tenencia, relegar en pos de una gestión justa y proporcional del estado de emergencia para con toda la ciudadanía, incluida la usuaria de cannabis. SensiSeeds se ha incorporado a su catálogo siete nuevas variedades desarrolladas como parte del proyecto SensiSeeds Richards 2019. De variedades automáticas súper sencillas con alto contenido en CBD a variedades premium de dominancia sativa, hay opciones para todos los gustos. Cobalt Haze Feminist Seeds, elegida por la comunidad Sensi Seeds, fuerte y afrutada para cosechas deliciosas y gratificantes. Blue Bullet Automatic Seeds, elegida por su gran rendimiento y facilidad. Himalayan CBD Feminist Seeds, una excelente híbrida CBD cash de aroma fresco y agridulce. Silver Five Feminist Seeds, mezcla potente y excitante de File OG y de la premiada Silver Haze con enormes rendimientos. Alpine Delight CBD Automatic Seeds, Robusto y versátil con una relación THC-CBD de 1,30 y altos rendimientos. Satin Black Domina CBD, Feminist Seeds. Híbrida especial con genética CBD secreta, relación THC-CBD de 2-1 y sabor afrutado y picante. Black Harlequin Feminist Seeds, relación THC-CBD bien equilibrada de 1-1 para relajar cuerpo y mente. Si bien el cannabis no cura el COVID-19, como nos han recordado desde la Asociación Internacional por el Cannabis como Medicamento estos días, desde luego ayuda a superar la ansiedad que puede provocar el confinamiento en la población y se puede hacer muy necesario para mucha gente, dado el comportamiento del sistema sanitario. Desde CONFAC han lanzado una serie de iniciativas para fomentar hábitos que ayudan a sobreponernos al confinamiento, así como a mejorar los lazos interpersonales entre personas usuarias. ¡Actívate CONFAC! Para eso, vamos a hablar con Emilio. Bienvenido, ¿qué tal estás? Muy bien, un placer. ¡Animado! Cuéntame, eh, cuéntanos a toda la gente, ¿en qué consiste Actívate CONFAC? Pues Activa de Comunidad consiste en una plataforma desde donde podemos llegar a tener desde atención, eh, consultas médicas, terapeuta, fisio, eh, entretenimiento, haciendo cultivos, eh, haciendo streaming, clases de zumba, eh, diferentes actividades. Muy bien. ¿Y cómo se puede colaborar? Pues desde básico, sí, pues, simplemente viendo los directos que, que colgamos, Dando al me gusta, suscribirte al canal de CONFA para llevar todo el seguimiento. Desde ahí ya, a toda la voluntad que tenga la persona por proponer iniciativas o incluso ofrecerse por hacer un streaming. Muy bien, si quisiera participar, ¿y qué tipo de actividades podríamos hacer? Pues como muy bien tú sabes, desde dar un concierto magistral con los recursos que puedas a a leer libros, a hacer eh, clase, clase de guiada, cualquier cosa, cualquier cosa, porque la voluntad y los ánimos siempre vienen bien. Y bueno, Emilio, tú colaboras también ¿no? como voluntario, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En qué consiste? Pues estoy actuando de voluntario para poder asistir y dar oración a personas que, que quieran entrar a través de la aplicación del mit. Y de esta manera, pues, de lunes a viernes, de 11 a 1, estar en la aplicación para poder orientar de, de los distintos, distintos problemas que pueda tener cada persona. Muy bien. ¿Y de qué tipo, qué clase de preguntas? Cuéntanos. Pues a ver, desde cómo matar el aburrimiento de una persona normal que está encerrada en casa, a una persona enferma, cómo llegar a hacer una vida medianamente normal, estando, estando encerrado en casa o el socio terapéutico que ya no puede disponer del cannabis medicinal que tanto necesita. Eh, ¿Y a ti, personalmente, te ayuda? ¿El qué? ¿El voluntariado o el cannabis? Bueno, ambas. Bueno, pues ambas ayudan cada una a su manera. Una es buena para sentirse útil porque haces algo y doble plus por poder ayudar a alguien. Y el cannabis, siendo usuario terapéutico, pues imagínate lo bien que me viene. Pues nada, pues muchas gracias por todo nuestro trabajo, Emilio. Y nada, tristemente me he enterado de que este año, pues, por la situación actual, ¿no? Del COVID-19, lo más probable es que no se realice la marcha mundial de la marihuana. Sí, todos los pronósticos los tenemos en contra, pero como muy bien nos está enseñando el año, cosas más imposibles están ocurriendo. Así que lo mejor es seguir al canal de Confa o Marihuana TV para estar lo mejor informados. Muy bien, y si no, eso como si hay que salir al balcón o se pospone y ya va. Exactamente. Pues nada, muchas gracias Emilio. Y ahora vamos con unos consejos en top cultivo.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 Efectivamente, dependiendo de la etapa del ciclo de cultivo en el que se encuentren tus plantas, deberás suministrarles unos nutrientes u otros en sus diferentes porcentajes. El cannabis es una planta que precisa de unos nutrientes específicos para formar un fruto de calidad. En concreto son tres los macronutrientes esenciales que necesita la planta para desarrollarse nitrógeno, fósforo y potasio. Pero esta combinación llamada NPK será diferente según la etapa del ciclo en la que nos encontremos, ya que en el ciclo vegetativo la planta precisará de unos niveles más elevados de nitrógeno. Este nutriente es el encargado de mantener el follaje de la planta verde y sano, a la vez que ayuda en la absorción de otros compuestos, asimilando mejor los procesos fotosintéticos. Por otro lado, en el periodo de floración, la planta precisa dosis más elevadas de fósforo y potasio, mejorando así la producción de flores y brotes, incrementando la calidad y el aspecto de los cogollos. Además de estos tres macronutrientes, la planta también requiere de otros micronutrientes menos esenciales, pero que contribuyen en ambas fases del ciclo de cultivo proporcionando, por ejemplo, crecimiento más explosivo o alcanzando alturas y tamaños más elevados. Muchos de los sustratos que están en el mercado los llevan dentro de sus composiciones. Por ello recuerda siempre fijarte para no añadirles de más y acabar por sobrefertilizar tus plantas. Por todo ello recuerda que siempre es mejor quedarse corto que pasarse con la alimentación en el cultivo de cannabis. Una planta poco fertilizada producirá mejores rendimientos que otra que crezca en un suelo fertilizado en exceso. Agrega nutrientes al agua una o dos veces por semana. Y si tienes dudas sobre las dosis, consulta las tablas de los productos, te serán de mucha ayuda. La última pregunta de hoy nos la envía Mochuelo desde Madrid. Mochuelo nos pregunta ¿Qué productos me recomiendas para todo el ciclo de cultivo? Hola mochuelo, estás de enhorabuena porque Top Crop acaba de sacar al mercado Soil A y B, unos nuevos fertilizantes para todo el ciclo de cultivo, súper fáciles de usar con muy buenos resultados. Soil A más Soil B de Top Crop son soluciones líquidas concentradas eficazmente, formuladas y combinadas para la preparación de soluciones nutritivas aptas para su aplicación en suelo. Se trata de unos fertilizantes equilibrados que contienen los nutrientes principales, secundarios y micronutrientes necesarios para todo el ciclo de la planta. Su aplicación es sencillísima, tan solo deberás mezclar con el agua ambos productos por orden, primero el A y luego el B. Recuerda que es apto para su aplicación durante todo el ciclo de cultivo. En caso de riego con agua de osmosis o aguas blandas es posible añadir más fertilizante hasta alcanzar valores de EC óptimos. Una solución fácil y sencilla para nutrir tu cultivo de una forma rápida y eficaz. Así que ya sabes, si quieres una gama de productos para la nutrición en tu cultivo, fácil y sencilla de utilizar con todos los elementos necesarios para una nutrición completa, soy la y soy el B de Top Crop serán la mejor elección. Y hasta aquí ha llegado el Top Cultivo de hoy. Esperamos que os hayan sido útiles estos consejos y desde ahora sepáis un poco más sobre la planta que tanto nos gusta. Recordad, si tenéis dudas, ya sabéis que nos la podéis hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Salud y buenos humos. Por cierto, hablando de novedades, ¿te gustaría conseguir un descuento del 50% en las nuevas variedades de Delicious Seeds, Chocobank y Descoyac? Pues entra en nuestra web y descarga el bono exclusivo que Delicious Eats y Mariguala Televisión ponemos a tu disposición. Desde el estudio Jurídico Rosanver queremos lanzar unos consejos al usuario de cannabis en estos tiempos difíciles del coronavirus. En primer lugar, agradecer a todos los profesionales que están ahí fuera eh, haciendo todo lo posible para salir de esta crisis a la mayor brevedad. Eh, también nos queremos sumar a los consejos que en el pasado vídeo dio la compañera Nuria Calzada de Energy Control, experta en reducción de daños, ya que en tiempos de coronavirus es muy importante dejar de fumar. Sin embargo, para aquellas personas a las que el cannabis eh, sea un bien de primera necesidad, van este tipo de consejos. Eh, se están dando casos en donde, por ejemplo, dos amigos que tienen que ir a comprar al supermercado aprovechan para... Eh, pasarse una cantidad de, de, de marihuana. Pues bien, eh, hay que llevar mucho cuidado con el acopio, con la cantidad de cannabis que se adquiere, ya que, dependiendo de la misma, podríamos tener unas consecuencias jurídicas u otras. El Tribunal Supremo tiene establecido en su jurisprudencia que a partir de 100 gramos de cannabis existiría un indicio de que se está traficando con la sustancia. ¿Quiere decir eso que si la policía te identifica con... ¿Más de 100 gramos vas a ser automáticamente condenado? No, porque el Tribunal Supremo también, también dice que estos baremos son meramente orientativos y que en todo caso, en un juicio, habrá que acreditarse la intención de traficar. Es decir, que esa sustancia se tiene para la venta. ¿Qué pasaría si nos detienen o nos, in, o nos identifican con eh, menos de 100 gramos? Pues bien, nos iríamos al artículo 3616 de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, también conocida como ley mordaza y que el usuario de cannabis tristemente conoce muy bien, y las multas irían de 601 euros a 10.400, siempre que no se acredite la reincidencia, cuando la sanción pasaría a su tramo medio, según el artículo 33, y nos iríamos a 10.401 euros. Eh, además, también existe mucho comercio de productos CBD que se vende por Internet. ¿Se podrían adquirir estos productos? Sí, pero ojo, los Grows y las empresas que vendan por Internet tienen que da estar dados de alta en el CNAE correspondiente que acredite estos usos. ¿Y por qué se puede realizar esta venta por Internet? Porque el Real Decreto aprobado por el Gobierno en su anexo primero a punto 24 autoriza estas actividades si son de venta por internet, correspondencia o telefonía. Nada más, simplemente despedirme diciendo que en estos tiempos del coronavirus eh, hemos, estamos aprendiendo los conceptos fundamentales, como son la libertad y la solidaridad, y que solo esperemos que cuando todo esto se pase hayamos aprendido a vivir eh, y a valorar estos, estos conceptos de una manera mucho más. ...interesante que la que se venía haciendo hasta ahora. Pero si tu problema es abastecimiento... ...nada como hacer tus propios abonos con Juanjo en Ecomaría. Bienvenidos a todos y a todas. Esta es la sección de Ecomaría. Mi nombre es Juanjo y hoy vamos a mostraros... ...cómo hacer vosotros mismos el supermagro. Si recordáis, en el anterior capítulo... ...os mostramos cómo realizar eh, una fermentación... ...a base de microorganismos sólidos para formar, para hacerlos en forma líquida. Hoy vamos a necesitar... ...heces de vaca... ...sí, eso es lo que acabáis de oír... ...mierda de vaca, recién salida del culo... ...recién salida del culo no, porque la verdad son de ayer... ...ayer nos metimos en una granja del pueblo de al lado... ...que se portaron muy bien con nosotros y nos dejaron entrar... Eh, ...se rieron bastante con nosotros... ...recogimos la mierda, entramos con las vaquitas... ...y aquí la tenemos, la mierda para mostrarla a todos vosotros... ...vamos a necesitar... 100 litros de, de agua, para 100 litros de agua vamos a, eh, pondremos unos 25 kilos de caquita de vaca, eh, un litro de suero, un litro de melaza, un kilo y medio de cenizas y un kilo y medio de alga litotame mezclado con tierra y atomea. Y que no se nos olvide, también 100 gramos de levadura fresca para hacer pan. Vale. Bueno, a ver cómo hacemos esto. Voy a los guantes... Bueno, ya que por aquí cerca no hemos encontrado ningún voluntario para recogernos la caca y tirarnosla adentro, pues vamos a hacerlo nosotros mismos. Esta, la verdad que no es la mejor caca, porque esta es de, de establo, entonces contiene mucha paja. Lo ideal sería pues, de recogerlo de vacas que estén pastando libremente, entonces sería solo la, la mierda. Aquí, como veréis, luego tendremos que ir recogiendo toda la paja que se nos ha quedado en la parte superficial. Ayer estaba más blanda, también os lo digo. Hoy ya se ha endurecido más, después de 24 horas. Y aquí, en lo que es la mierda de vaca, lo que vamos a encontrar son millones de microorganismos. Sí. La vaca, para poder digerir lo que es el pasto, necesita, pues una fauna tremenda de bacterias microorganismos para poder convertirlo en alimento. Por eso la mierda de vaca luego no contiene ningún tipo de mineral. La vaca lo exprime todo y no lo desperdicia. Lo utiliza para, para su crecimiento, para el desarrollo de, de los huesos, para las pezuñas, para la cornamenta, para la sangre, para la leche. Entonces, claro, cuando caga, pues... Minerales pocos. Entonces sí, bacterias y microorganismos, infinidad de ellos. Entonces esto nos va... La, la mierda de vaca, lo que nos va a ayudar es, a, es el fermento microbiológico, en esta ocasión. Así que si recordáis, la anterior vez eran microorganismos que habíamos recogido y reproducido del bosque, esta vez son del culete de la vaca. Ahora, hay que removerlo bien. Vale. Pues, lo malo que tiene, si podemos decir malo, ¿no? Esta mierda que hemos recogido, es que tiene demasiada paja. Pero claro, no vivimos en un sitio, aquí en esta zona no... No existe la ganadería suelta, extensiva, lo que hay son ganadería intensiva. Es una pena. Hay que quitar los trozos que queden arriba, los quitamos, y yo como tengo aquí al lado el compost, la compostera, pues lo voy a tirar ahí que se vayan descomponiendo. También se puede hacer en un recipiente aparte, lo que se puede hacer es el jugo de mierda, o sea, disolverlo y deshacerlo en un recipiente aparte y luego con un colador ya tirarlo dentro y nos evitamos esto que estamos haciendo. suero vamos a poner también un litro de melaza podéis poner si queréis dos y acordaros de disolverla siempre si no se va al fondo y se queda pegada ahí disolver también aquí la levadura la levadura es como el starter es lo que va a hacer en este caso el, el arranque de la fermentación para que se haga de una forma homogénea lo que es la la melaza es lo que le va a aportar la energía para que los microorganismos se nutren y se desarrollen y luego lo que es el suero es, son las proteínas y aminoácidos para que se multipliquen de una forma homogénea. También lo que podemos hacer, si queréis, es media hora antes de empezar a realizar lo que es el supermagro, es disolver la, la melaza con el suero, un poco de agua y la levadura para que ya se vaya eh, haciendo, adelantando la fermentación. Así vamos adelantando, con media hora es suficiente. Ahora vamos a añadir lo que es la ceniza y la tierra de diatomeas, que como hemos dicho antes, esto es los minerales. Ya que la mía de vaca no contiene minerales, le añadimos los minerales. Podéis poner roca fosfórica, fosfitos, lo que tengáis. Vamos, son 3 kilos en total lo que hay que utilizar. Ahora vamos a completar hasta los 100 litros de agua que teníamos 80 litros. a mezclarlo de nuevo todo bien. Ahora lo que vamos a hacer es cerrarlo de una forma hermética, como hicimos en el capítulo anterior con los microorganismos sólidos. Hay que dejar lo mismo que ahí, más o menos un palmo, ¿vale? para los gases. Y vamos a utilizar el mismo sistema de cierre, el mismo bidón. Con cierre de ballesta, que esto nos asegura que no salga ni entre oxígeno. En la anterior vez lo que estamos haciendo es llenar una botella de agua transparente para así evitar que a través del tubo, que es la respiración del bidón, de la mezcla que hemos hecho, no entre nada de oxígeno. Así los gases podrán salir libremente sin que entre oxígeno. Ahora mediremos más o menos el tubo que necesitamos. Sale, ¿Sale el aire, hay presión. Como veis aquí, la forma de asegurarse que tenemos suficiente presión y se está haciendo la fermentación es que el agua tiende a entrar, ¿vale? Entonces el nivel del agua dentro del tubo tiene que estar por debajo del nivel de agua de la botella. Si está igual, quiere decir que no hay suficiente presión. Y si está por arriba es que no se está haciendo la fermentación. Tiene que estar un pelín por debajo. Cuando han transcurrido 30 días, este producto ya se podrá utilizar. No estará aún maduro. Se podrá utilizar solo de forma foliar, solo en plantas en desarrollo vegetativo. Transcurridos 60 días, ya se podrá utilizar en plantas en desarrollo vegetativo y que estén formando frutos, que tengan frutos. Y a los 90 días ya tendremos el producto maduro. Ya se podrá utilizar en todo tipo de cultivos, tanto en estado vegetativo tanto con frutos y tanto con frutos y que estemos cosechando esos frutos. La disolución del producto será al 3, al 5 o al 7%, o sea, 3 litros para cada 100 litros de agua. Ya tenemos terminado nuestro biofertilizante, Aún así no quiere decir que no lo podamos mejorar. Nos vemos en el próximo capítulo. La crisis, de origen vírico y sanitario, pero con consecuencias económicas y sociales que aún son difíciles de prever, no entiende de fronteras y sacude todo el planeta con matices diferentes para las distintas comunidades canábicas. En algunos lugares de Estados Unidos, donde el cannabis es legal o en Canadá, se ha decretado el suministro de marihuana como un servicio esencial, suspendiendo cautelarmente en algunas ciudades la persecución de tenencia y el tráfico de drogas. Así que allí los cultivos siguen funcionando, los dispensarios continúan trabajando, eso sí, con cambios. Algunos solo en línea tomando un modelo de recogida de pedidos sin bajar del coche para prevenir contagios. Lo cierto es que la demanda de marihuana se multiplicó en los primeros días de la crisis, llevando algunas empresas a tener que aumentar sus plantillas, mientras otras han iniciado despidos ante la incertidumbre del mercado. Por otro lado, el sector canábico también se ha unido a la lucha contra el virus, donando batas de control de plagas a hospitales desabastecidos o mascarillas a la policía. Otros han adaptado sus cadenas de producción para producir desinfectantes de manos. En el resto del mundo, la suerte para las personas que necesitan o les gusta el cannabis va a ser, como tantas otras cosas, muy desigual. Hola, buenas, ¿cómo están? La Marihuana Televisión, un gran abrazo. Mi nombre es arandía soy el director de, de Begro, la compañía aquí en Sudáfrica. Eh, realmente he hecho de mi vicio mi pasión y de mi pasión mi trabajo. Soy feliz realmente de así, de lo que me gusta. De Begro ofrece para todos los cultivadores de Sudáfrica eh, los mejores productos. Trabajamos con empresas. Somos una de aquí en Sudáfrica de Orquitec. Eh, un gran saludo. También trabajamos con Confessis, Cepulio, Shemacer, Mr. High, Grotec, no me quiero olvidar ninguno. Y, y también eh, somos agentes de Canapro. Creamos y construimos los mejores invernaderos aquí en Sudáfrica. Eh, la industria en Sudáfrica es realmente nueva, pero bueno, el potencial es increíble. Se puede hacer muchas cosas, eh, siempre respetando la cultura local ayudando a los cultivadores, a las comunidades, porque ellos han cultivado toda su vida en Sudáfrica y nosotros tenemos que ayudar a potenciar ahora que están dando licencia, tenemos que ayudarle y ofrecerles los mejores instrumentos para que, que creen su, la mejor planta en, en África. Ahora en marzo nos disponíamos a, a, a estar, a, ser, a participar en la quinta edición de Canel Expo, que se hacía en Ciudad de Cabo. Pero se va a posponer eh, hasta octubre. Quería invitarlo a todos el público europeo a que venga a conocer Sudáfrica y a ver, que venga a ver, a ver cómo, cómo es, ¿no? que seguramente le encantará. Aquí en Sudáfrica entramos en cuarentena hace una semana, el lunes pasado. Solamente las empresas esenciales pueden seguir eh, trabajando. Nosotros entramos en parte de la agricultura, y es decir, que podemos seguir apareciendo podemos ir enviando nuestros nuestro, nuestro productos, maquinarias eh, a, a toda la ciudad. Y bueno, por último, quería eh, darle un gran abrazo a España, quería darle la mejor vibra positiva, decir que se que, que si queden en casa, que aprovechen este tiempo de estar en familia, que aprovechen este tiempo de, de aprender algo nuevo, algo positivo, y bueno, mucho, mucha, mucha fuerza, mucha fuerza, sé que es un momento muy complicado, mucha fuerza, que saldremos adelante, todos juntos podemos eh, combatir este virus. Y desde Sudáfrica, un saludo muy grande, buenos humos y anden en casa. En marzo y abril nuestra agenda de eventos ha quedado vacía, tanto en España como en el ámbito internacional. No se prevén copas, ni esports, ni ningún evento público. Los que habían programado se suspendieron, como la Spanabis, que ya ha confirmado nueva fecha para el mes de septiembre, o la Castellón Castellocanabis Cup, que justo se celebraba este fin de semana. Y no nos queda otra que celebrar el 420 20 desde nuestras casas o de forma virtual colaborando en iniciativas online que diferentes organizaciones, como por ejemplo ICERS o CONFAC, tienen preparadas para los próximos días. O la convocatoria de festival de cine de cortos psicoactivos, que invitan a crear cortos de un minuto sobre cine y drogas en cuarentena. No olvidéis visitar marihuanatelevisión.tv, donde podréis ver todos nuestros contenidos y suscribiros para conseguir más información. Y para seguir informados, os aconsejamos la lectura del Cannabis Magazine 191, que este mes está disponible online de forma gratuita. No te pierdas tampoco el cultivador, la prensa canábica al alcance de todo el mundo. Y recuerda visitar cañamo.net, donde tienes abierta, descargable y de forma gratuita la revista de Cáñamo de este mes de marzo. Ah, y la marihuana.com, con toda la información de actualidad. Como siempre, intentad ser felices, cuidaros mucho y hasta pronto. pasa yeah. ya llegaron los nuevos bocetos ya pasó todo el invierno nuevos proyectos se avecinan loco yeah. y Llega la seca te lo pones el plome lo he pasado con toda la vida entera Como una tipe el la sanunguera palita de mosca, la crema es toscanela Mira como hierve, como abre, burbujea Chorrea, como se empapa de brea feita de los dioses que te nubla te Se abrió la vena y tengo pase temporada Es que el 420 tal cual te lo esperaba La vida no es fruta, sino porque curramos 2480, quilates kilates, kilogramos y enriquecito casi porrosamos rosado humano Fácil llega en marcha, eso lo tenemos claro Vamos, nada claro que tiene pecado Pegarte la listo sin saber lo que ha pasado Respeto a todos los nuevos que con lo han logrado Respeto a todos los viejos que el camino está labrado. No vieja escuela, solo importa la manera. Si estoy entre dos mundos me rigiera sin cordelia. No dan con dinero ni, ni riquezas sin miseria. La realidad en verdad no se ve. Esto de mi manga es LSD. Miedo ya con tu pupila Cuando te piden los papeles la cara se te ilumina.